Ética empresarial y responsabilidad social en las organizaciones Son los principios y normas que determinan la conducta aceptable en las organizaciones, los clientes, los competidores, las autoridades reguladoras, los grupos de interés y el público, así como los valores y los principios morales personales de cada individuo determinan si la conducta de la empresa es correcta. Es la obligación que tiene la empresa de maximizar su efecto positivo en la sociedad y minimizar el negativo. Ética empresarial La ética empresarial se entiende como las decisiones de un individuo o de un grupo de trabajo que la sociedad califica como correctos o incorrectos. Responsabilidad social este se refiere al efecto que las actividades de toda empresa tienen en la sociedad. Los aspectos esenciales de la ética y la responsabilidad social están plasmadas en leyes y reglamentos que requieren que las empresas se ciñan a las normas, los valores y las actitudes de la sociedad. La ética empresarial va más allá de los aspectos legales. La conducta ética se basa en la fe que los individuos depositan en otros y en las relaciones de la empresa lo cual convalida y fomenta la confianza en las relaciones de la compañía. Es mucho más difícil que exista fe y confianza en organizaciones que tienen la fama de no actuar con ética. Se entiende como un problema, una situación o una oportunidad de identificables que exigen que una persona elija entre varias acciones que se pueden calificar de correctas o incorrectas, éticas o no éticas. La clave principal para comprender la ética empresarial es aprender a detectar los asuntos éticos. Muchos problemas éticos de las empresas se pueden clasificar dentro del marco de comportamiento abusivo e intimidatorio, conflictos e interés, sobornos, equidad y honradez, comunicaciones, plagio, relaciones con las empresas. La posibilidad de que la persona que toma las decisiones admita que un asunto es cuestión de ética en muchas ocasiones dependerá del caso mismo, cuando las personas piensan que no pueden comentar a sus compañeros de trabajo o superiores lo que están haciendo, entonces es probable que exista un conflicto ético. Cuando una persona ha detectado una cuestión ética y la puede discutir en forma abierta con otros, habrá iniciado el proceso de resolver esa disyuntiva. En una organización existen factores fundamentales que influyen en las decisiones éticas. Normas y valores personales. Influencia de gerentes y compañeros de trabajo. La ocasión de observar una conducta indebida. Todo esto ayuda a la toma de decisiones éticas y no éticas en la empresa. Son reglas y normas formales que describen lo que una compañía espera de sus empleados. Dichos códigos no requieren ser tan detallados como para incluir cada situación, pero deben trazar directrices y principios que sirvan al personal para alcanzar los objetivos de la organización y abordar los riesgos con ética de manera aceptable. Se presenta cuando un empleado revela los actos indebidos de un empleador a alguien ajeno a la empresa, como a los medios o a las autoridades reguladoras. Sin embargo, cada vez son más las compañías que instituyen programas para alentar al personal a reportar internamente las prácticas ilegales o carentas, carentes de ética, de modo que pueden emprender acciones para remediar los problemas antes de que conlleve a un acto legal o que genere publicidad negativa. En la medida que las empresas cumplen con las responsabilidades legales, éticas, económicas y voluntarias que los grupos de interés han depositado en ellas, abarca las actividades y los procesos organizacionales adoptados por las empresas para cumplir con sus responsabilidades sociales. El compromiso de una, empresa, de una compañía con la ciudadanía corporativa indica un enfoque estratégico en cumplir con las responsabilidades sociales que sus grupos de interés esperan de ella. La responsabilidad social es un campo dinámico y sus asuntos no cesan de cambiar frente a las demandas de la sociedad. Existe abundante evidencia de que la responsabilidad social va de la mano con un mejor desempeño de la empresa. Entre muchos asuntos sociales que deben evaluar se hallan las relaciones de las empresas con los dueños y los accionistas, relaciones con los empleados, relaciones con los consumidores, cuestiones ambientales y relaciones con la comunidad.